Spanish. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, a buenas tardes, donde quiera que se encuentren, buenas noches. Eh, estábamos comentando ahorita de la información, es muy importante que tú te metas a uno que se llama Linktree, que ya lo pasamos en algunos grupos, seguramente si no te lo han pasado te lo van a hacer llegar, y, y ahí puedes bajar la información de los canales, tanto de Telegram, la información de YouTube, y toda la información que requieras referente a CryptoFamily, Nati nos ha hecho el favor de grabar estupendos videos en español. Gracias, Nati. Gracias. Y pues ahí puedes tener todo el apoyo este, que requieras para tener esta información. Also sí, hablo sí, sí. primero en español y luego en inglés. Bueno, este es el link del Linktree. El link del Linktree los tenemos en todos lados. Si ustedes van a nuestra página, CryptoFamily.love, van a encontrar el link al link tree si van a nuestro Facebook a nuestro Instagram a nuestro Twitter a nuestro um, YouTube a nuestro LinkedIn en todos los lados está este link tree la dirección que ven en la pantalla en el canal de Telegram en los dos canales también tenemos el link tree y tenemos ya a Neboya así que luego les cuento sí, Chicos, <ríe> van a hacer una traducción rapidísima de sí. lo que acaba de decir Neboya porque vamos a entrar en un juego de preguntas y respuestas diciendo las 14 o 15 preguntas más importantes. Entonces va a ser, Nati, súper breve para todos nosotros. Es un amor, nos está traduciendo lo esencial. Y ya después, si quieren, les haremos nosotros algún Zoom donde les platiquemos más en español. Vale. Ok. Eh, bueno, eh, Nebocha nos saluda a todos, por supuesto. Eh, nos cuenta que hoy el contrato está ya terminado de nuestro Family Token. Eh, esta, esta, hoy esta tarde y esta noche los programadores van a estar haciendo todos los test que necesitamos para mm, que esto nos aseguremos de que funciona todo correctamente eh, van a dado da, eh, tiempo hasta el lunes para hacer todos los test o sea son tres días de test para el contrato inteligente hasta el lunes Um, para encontrar y asegurarse de que no haya ningún error. Ya han hecho test los últimos días, pero ya son los test finales estos tres últimos días. Eh, luego nos dice neboya que después de este Zoom, él va a tener eh, toda la noche de hoy eh, con los programadores para el sitio, para nuestra página web, que va a estar absolutamente increíble. Eh, está prácticamente terminada, 99,99%. 99%. Eh, vamos a hacer este fin de semana entonces eh, los test del, del contrato inteligente y de la página para todas las funcionalidades de la página. Eh, me, bueno, ahí viene la, la broma de por eso nos reíamos todos. Que Neboya dijo que uh, cuando veamos la página nos vamos a caer todos de culo. Eh, Michael le hacía, le hacía la broma de que su culo es muy grande, que lo había visto. <risa> Y bueno, pues esa fue la, la, la broma que nos reímos mucho todos antes. La traduzco porque es justo que ustedes también se rían. Um, bueno, que eso, que la página está increíble. Es increíble, realmente, es el trabajo que han hecho. Y bueno, van a hacer las pruebas de todas las funcionalidades para asegurarnos de que todas las funcionalidades que tenemos en la página estén funcionando bien. Vos ya nos decía que por un tema de lenguaje, perdón, de idioma. Es posible que a lo mejor algo no se ha no entendido bien con los programadores. Entonces, bueno, todos eh, esta noche van a estar comprobando todas las funciones para asegurarnos de que está todo perfecto. Eh, nos dijo Neboya que vamos a poder acceder a la página que va a ser live. Yo diría el domingo. Vale. Um, bueno, me ha dado las gracias a mí y a todo el equipo por el trabajo que hemos hecho, por toda la presión que hemos aguantado. Eh, y por haber seguido aguantando, eh, apoyando el proyecto todo este tiempo, a pesar de todas las dificultades que hemos eh, sorteado. Ah, ok, el contrato. Muy bien, ah, vamos a chequear todos los pasos de nuestra página web, todos lo los procedimientos y las funcionalidades, como les decía antes. Eh, tenemos nuevos socios muy poderosos, eh, yo he tenido la suerte de conocer a uno de ellos, eh, gente muy, muy poderosa que nos puede traer unas oportunidades increíbles a nuestra familia. Eh, todos los vamos a conocer. Están en esta llamada. Eh, me voy a pedir a que levantaran la mano para ponerlos de panelista también. Eh, estamos trabajando en cosas realmente increíbles, eh, muy, muy grandes. En el próximo Zoom nos decía Neboya que nos compartirá todas estas novedades, que no quiere compartir nada antes de que, de que ya sea un hecho, me contrato y demás. Entonces nos decía Neboya que ya cuando esté todo firmado nos lo va a contar, pero es realmente increíble. Um, bueno, toda la información nos decía que todas estas cosas que van pasando hasta que no se culminen, él no las quiere compartir porque como sabéis han habido eh, lamentablemente casos de personas que no se han comportado muy bien con, con nosotros, con nuestra familia, eh, gente que estaba trabajando con nosotros y al final eh, no ha salido bien las cosas. Entonces, Neo ya no quiere dar información antes de que esté todo cerrado para que eh, no se diluya, digamos, la, la, la, la, la noticia. ¿no? Um, momento, que me pierdo en mis notas. Ok, va a tener Neboya también muchas reuniones en los próximos siete días eh, con personas eh, muy mm, poderosas, diría también, de la, de la industria blockchain, eh, reuniones para desarrollar un montón de beneficios para nuestra familia. Ah, estamos muy cerca de cerrar unos acuerdos interesantísimos para nosotros. Eh, nos contaba Neboya también que el contrato inteligente, él va a ser el único dueño de este contrato que anteriormente, eh, no sé si recordáis, no era así. Él había distribuido, digamos, un poco la la propiedad. Ahora mismo él es, él es el 100% el, el responsable de nuestro family token. Sí que en el contrato se han puesto unas cláusulas para que si algo no va bien con Nebolla, él no puede hacerse cargo de esto. Eh, hayan otras personas que puedan tomar el control para nuestras propias seguridad. Um, <coughs> Vamos a, vale, luego de lanzar la página eh, y haber pagado, eh, vamos a atraer más personas al sistema. Tenemos, como hemos dicho, un montón de socios estratégicos, digamos, eh, con los que estamos hablando y, por supuesto, un montón más de miembros de nuestra familia como miembros usuarios. Eh, vamos a poder, después de, de esto, eh, la, eh, comprar y vender el Family Token. Eh, hay muchísimo interés en nuestro Family Token. Eh, y nos anuncia Neboya que el precio del Family Token en el lanzamiento va a estar entre 0,50 y 1 dólar. Para que lo sepan. Eh, que, que hemos estado muchísima gente trabajando juntos todo este tiempo, como me imagino que sabréis. Eh, que también Nebo ya dice que hay, ha habido mucha gente que, así como hemos, ha habido muchos que hemos estado colaborando, intentando ayudar, también ha habido gente que ha hecho todo lo contrario, y que, bueno, esas personas, muchos de ellos eh, no les interesa seguir por cualquier motivo que sea, y hay también algunos casos en los que Nebo ya no quiere que esas personas sigan, porque han demostrado mucha falta de respeto, mucha negatividad, han dicho mentiras, han... Eh, vamos, eh, hablado cosas que no eran ciertas, ¿vale? Entonces a todas estas personas eh, Neboya les va a dar, como siempre se ha dicho, la inversión con el 10% y eh, esas personas van a tener que seguir su camino por otro lado y no van a ser bienvenidas otra vez en nuestra familia. Solo queremos gente eh, que tenga muchas ganas de ayudar a los demás y respete el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho. Um, ok. El lunes decía Neboya que haremos un Zoom para eh, mostrar el sitio y ver todas las funcionalidades. Y bueno, me imagino que con Susy, con Mikey, con Neboya, eh, con Pedro, Soraya, estaremos haciendo Zooms para toda la comunidad, para ver la página y enseñarles a, a funcionar. ¿vale? Así que no se preocupen por eso que vamos a encargarnos de que nadie se quede sin saber qué hacer. Ah, vale, la migración, ya lo habrán visto en las comunicaciones, en, eh, la, la migración es automática, no vamos a tener que validar más nada porque se ha podido recuperar todos los datos de la página antigua, eso que decían que no se podía hacer, al final este equipo de técnicos que tenemos ahora sí que lo ha podido hacer, recuperaron toda la información, se ha volcado ya en la página nueva y está todo allí, tal cual, todo, vuestros referidos, vuestros paquetes, el cual como estaba antes, lo van a encontrar en la nueva. Ya. ¿Eh? Esto funciona así últimamente, las traducciones son un poco largas al final, pero bueno. Um, bueno, hemos conocido todas estas personas que han visto, son eh, socios ahora mismo de eh, CryptoFamily. ¿sí? Han firmado Neboja con ellos un acuerdo y nos hemos asociado con estas personas que son personas muy influyentes, muy poderosas en sus países con, con Um, relaciones diplomáticas y contactos con todos los grandes políticos, eh, ministros y demás en cada uno de estos países. Eh, hemos conocido a doctor, eh, al señor Musa, eh, que es de Senegal, eh, y él es eh, diplomático de, de estos países y todos los países franco, francófonos de eh, África. Eh, lo conoció a Neboya en Dubái. Y cuando Negoza le contó a Musa su visión, su misión y lo que estábamos haciendo enseguida, eh, Musa quiso unirse a nosotros. Eh, Musa nos contaba que desde el 2004 vive en Dubái con su mujer, que le hemos conocido también, a Madame Nelly. Eh, ella es del Congo y ella también, antes de casarse con Musa, trabajaba con el gobierno y eh, los políticos en, en su país. O sea, son personas que tienen muchos eh, contactos en las altas esferas de estos países y esto nos va a traer un montón de beneficios eh, porque tienen conexiones muy fuertes, muy fuertes con todos estos gobiernos. Eh, estamos hablando ya eh, con todas estas personas que han conocido hoy eh, para hacer que el family token sea aceptado como medio de pago en todos estos países y estamos muy cerquita de poder conseguirlo. Eh, una vez el que el esté aceptado como medio de pago en estos países, también lo que vamos a hacer es, como me imagino que sabrán, todas las personas eh, en África tienen familia que se ha ido a vivir fuera buscando una, una mejor... Perdón, que hay un micrófono abierto. Ah, ahí eh, bueno, vamos a hacer, como todos sabrán, en, en África hay muchas, muchas personas que se han ido a buscar una mejor oportunidad, por lo menos económica, en otros países eh, donde hay más oportunidades. Y esta, estas personas que viven fuera de África envían constantemente dinero a sus familias allí. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es eh, facilitar que el Family Token también sirva para estos eh, intercambios, digamos, de, de dinero. Eh, nos contaba Neboya que, en, bueno, ya saben que en El Salvador el Bitcoin fue aceptado como medio de pago eh, oficial, digamos, y en África también. Eh, África viene casi a los mismos pasitos que El Salvador y lo que queremos es que acepten también el Family Token. Eh, hemos conocido a, a Madame Nelly, que es la señora de Musa. Y me pierdo en mis notas, un momentito. <risa> ah, bueno, también hablábamos de que estamos hablando también de eh, comprar una tierra o tomar una tierra en Senegal para construir la primer family town. Que va a ser una ciudad totalmente hecha pagada y funcionar con family token. Um, vamos a ver mis notas. Eh, hemos hablado también, eh, bueno, de Nelly, que está conectada con el Congo, con los ministros y con el gobierno de ese país, que también ella nos va a ayudar con sus conexiones a traer todos estos acuerdos que les acabo de contar en los países eh, con los que Musa tiene más influencia, en el Congo con ella. Um, mm, vale, vamos a aprovechar también, nos decía Neboya, eh, las importaciones y exportaciones a todos estos países donde consigamos este acuerdo. Eh, vamos a ver qué son los productos que, por ejemplo, Serbia eh, exporta a Senegal o Senegal ex, in, exporta a Serbia y entonces hacer eh, pues, eh, comercio internacional con Family Token. Y ya están hablando ya de hay un producto, de, de, de, nos contaba ya que estaban hablando ya de los arándanos. Eh, creo recordar que dijo que se exportan arándanos a Senegal desde Serbia me imagino que habrán identificado esa partida anancelaria Ancelaria, y están ya hablando de hacerlo en Family Token, entonces imagínense eh, las transacciones y el dinero que puede estar moviendo en nuestro token. Y nos decía que esto podía empezar ahora mismo en febrero. Eh, estuvimos intentando hablar con Malik, que no ha sido posible escucharle. Eh, es otro de los eh, socios que eh, se ha unido ahora a nosotros. Eh, Malik tiene una, también eh, contactos con Nigeria, Mauritania, Tongo y todos los países eh, francófonos. Eh, Malik lleva 20 años viviendo en Milán, en, en Italia, es, es de origen senegalés y tiene una comunidad muy grande de eh, miembros que están en Francia e Italia. Y bueno, eh, una comunidad cripto muy importante que nos va a traer un montón de socios y miembros más. Um, Sigo con mis notas. Bueno, estuvimos hablando también con Hamza, que es un miembro de CryptoFamily eh, de Uganda. Eh, también nos decía que él también eh, estaba interesado en hablar con las autoridades para extender todos estos acuerdos también en Uganda y en los países eh, limítrofes, digamos. Eh... Hmm. Vale, nos contaba eh, Kamsa, que tiene un equipo muy grande de gente eh, ya preparado para llevar eh, nuestro proyecto a todos los rincones de África. Y vale, nos decía también Neboya que eh, gracias a Félix, la semana que viene vamos a tener todos nuestros contenidos, espero que los vídeos también, eh, traducidos al chino. Entonces vamos allá, lanzarnos en el, todo el mercado asiático que eso es lo que significa para nosotros, es eh, fantástico. Um, bueno, mmm, nos presentaba también... ¿Qué más dijimos? Vale, terminamos. Gracias a todos, nos decía Neboya. Eh, nos resumía, tres días hasta el lunes vamos a estar haciendo todas las pruebas del contrato de la página. Luego se lanzará el contrato inteligente. Eh, nos comentaba Neboya ya antes y nos lo ha repetido ahora. Estaremos en 0,50 céntimos de dólar o un dólar el Family Token y él espera que todo salga tal cual lo estamos viendo, tal cual lo estamos eh, comprobando y tal cual lo estamos comunicando en este Zoom, que para el primero de febrero ya por fin podamos hacer nuestro primer retiro de CryptoFamily 2.0. Y eh, bueno, nos decía Neboya que eh, por todo lo que estamos hablando con todos nuestros socios nuevos y todas estas personas eh, que tienen tanto interés en, en, nuestro, en nuestra comunidad, en nuestro, nuestro token y demás, que esperamos que dentro de seis meses más o menos ya tengamos unos tres millones de miembros en nuestra CryptoFamily. Family. Así que bueno, ya está. Muchas gracias a todos por estar aquí, por haber aguantado todo el inglés sin ninguna traducción entre medio. Espero que alguien se tome el trabajo de cortarlo y pegarlo y ponerlo todo junto para que no sea tan largo. Muchas gracias, Félix.